nos encontramos en el cerro llamado de la pérgola. Hay una leyenda muy famosa aquí en los Mochis Sinaloa, ¿qué cuenta la leyenda, Mar? Es una mujer eh, tenía la intención, las ganas de venir a un baile que se celebraba aquí en este espacio. Tanta la ilusión que tenía que programó venir a este lugar, pero desgraciadamente ya no pudo hacerlo en vida porque tuvo un accidente donde ella fallece. Entonces, entre sus planes se queda el venir el, el, el, al baile, de venir al baile. Como cada año se sigue realizando el baile de la pérgola Toca el siguiente, el siguiente baile Y la mujer aparece Obviamente ya muerta, aparece Un muchacho se enamora perdidamente de ella la, la, la ve como la mujer más hermosa que existe Le pide que bailen y bailan toda la noche Nada más que uno de los detalles más significativos de esta historia Es que cada que la tocaba, que le tocaba el brazo, la sentía muy fría En ese momento, él le pregunta que si tiene frío, ella le dice que sí él le presta su saco y al terminar el baile, después de, de estar este, haciendo esto toda la noche, la lleva a su casa y le dice ella que regrese por su saco al día siguiente. Este amigo regresa al día siguiente, pide hablar con la mujer para que le regrese su pertenencia y poder verla otra vez. Y la mamá le dice que allí no vive ninguna mujer, que se la describa y le describe a su hija fallecida. El muchacho pues obviamente queda en shock, no le cree y lo trae a este panteón que estamos viendo frente a donde se realizaba el baile de la pérgola Y al llegar a la tumba de la, de la muchacha Está el saco puesto en la lápida Y esa es la historia De la mujer de blanco De la pérgola Entonces en ese panteón se encuentra Su tumba y ahí, se fue, ahí fue encontrado El saco del muchacho Obviamente él dicen que quedó pues Con un trauma ¿no? De haber bailado con una mujer fantasma. fantasma La mujer de la chamarra de la pérgola La mujer de blanco de la chamarra de la pérgola Vamos a buscar la tumba de esa mujer fantasma que dejó el saco sobre su tumba. Y a ver si encontramos a alguien más también que nos platique parte de lo que sabe de la leyenda. Panteón se llama Panteón Municipal. Municipal. Y ella bailó allá arriba. En la pérgola. ¿cómo? Así es. Baile de la pérgola. Así es. Se realizaba cada año. Pues sí, ha seguido bailes ahí. Así han seguido bailes. Sí, ella sí. quería venir a ver un, un grupo en especial. Un grupo especial. Cuando fallece tres años después, sí. ella regresa porque está ese mismo grupo tocando. Su preferido. Sí, sí, sí, mola, 1955. Alicia Fierro. Puede ser este que la gente que se toma fotos la destruye porque si vemos hay sí. tumbas también antiguas y no tienen el nivel de destrucción que tiene esta tumba, pues o sea, está completamente sí. destruida. Sí, o sea, lo, lo, los que entran a ser estrozos, pues. Claro. Quizás hasta se quieren sí. llevar un cachito, ¿no? Sí, probablemente sí. porque faltan muchas sí. piezas. Sí, de hecho. ¿Y alguna vez ha habido algún suceso paranormal con esto? ¿Algunos de sus compañeros que le cuenten si en este panteón hay algún tipo de actividad mayor a los otros? Vienen a veces gente es de esos que hacen brujería, pues. Ah, vienen a hacer brujería. Sí. Obviamente esta es la tumba donde si yo fuera brujo haría los trabajos porque es la tumba que tiene la autenticidad de que realmente ella salió de la muerte. Estos destrozos posiblemente sean de gente que viene y trata de meter entre esto algún trabajo, o de que se quieran tomar alguna foto, se suban. Todavía quedan rastros de que esta tumba estaba completamente eh, adornada, o sea, estaba completamente llena de mosaicos, pero bueno, ahorita ya tiene muy poquitos, mira. Nos dicen que todavía existe la persona con la que bailó, y se encuentra en un pueblito cercano, San Miguel Zapotitlán. Y pues, ¿quién mejor que la persona ...que bailó con Alicia Fierro, nos cuente su historia. Vamos a ir a, a buscar a este señor. Ya Omar está acomodando ahí la, la tumba. Perfecto. Seguimos recorriendo la República Mexicana... ...en busca de las leyendas de cada lugar. Y ahora nos encontramos en Los Mochis, Sinaloa... ...para descubrir una historia... ...que es la más representativa de este lugar. ¿Qué sucedió, Omar? Detrás de nosotros se encuentra la tumba de Alicia Fierro. Alicia Fierro trata de asistir a un baile que se realiza en ese cerro, llamado el Baile de la Pérgola. No alcanza a llegar a ese baile, fallece. Ella venía a este lugar exactamente al baile y bailar la música de su grupo favorito, pero no alcanza a llegar y tres años después de su muerte, ella se presenta y baila con una persona en ese lugar. Más adelante vamos a conocerlo y nos va a contar su historia. que nada, es muy famoso tengo amigos que que me han contado de su historia y se me hace asombrosa realmente así siéntese, muchas gracias, gracias no, no, siéntese usted, siéntese <risa> muy gustazo de aquí, de los mochis leyenda ahí en los mochis de la mujer de, que está en el panteón ¿cómo es esa historia? cuando se arrancaron los arandes de cosa, oh, los de belleza, de padre. ¿sí? Eso es no fue como llamar. Totalmente que, que empezaron así y que viene aquella presencia. Ella se acercó. Sí. Eh, eh, solita. Sí, solita. Sí. Cuatro muchachos y, y la gente para acá y todo. Ahí viene, ahí viene. ¿A quién? Ah, ustedes están está muy Sí, Era bella. ¿Eh? Era hermosa esa. Preciosidad, la una más, preciosidad de Una mujer. preciosidad de la No ha habido otra no ha habido otra ¿no? Entonces se viene para acá ella, la muchacha, ¿sí? Y a mí, ¿sabe cómo me dijo ella? Bailamos guapetón. Mira. ¿Bailamos guapetón? Bailamos guapetón, me dijo. Puse la madre. ¿Cómo no, <risa> Es muy chingón, mire. ¿Qué altura tenía ella más sí, o menos? Sí, similar. ¿Similar a la de usted? Sí, sí, similar. ¿Unos por, por, por ahí unos 60? Más. Entonces este, cuando me sacó a bailar, este, yo me, me paré y a las 3, 4 pasas para allá, hizo y así y ella, se prendió de nuevo. Unos salones de belleza van a desaparecer. Se pusieron en vuelta el día de ayer. Peinador, papá, y sin trabajo. Ahí fue me dijo, nada más eso, estrofa nada más, bueno, que bailé con ella, no toda la pieza. No, ya ah. de... La historia está mal, ¿Eh? la historia dice que bailaron toda la noche, no, no es cierto. Me tira, no, mentira, no mentira. Bailaron una estrofa. Una estrofa. ¿Qué, ¿Qué? hizo ella? Me dijo, vámonos ya, ya. me están llamando. Ya me están llamando. Sí, sí. Le, le, lo miraba a los ojos, o sea, sí. era una mujer en carne y hueso. Sí, sí, sí, sí. sí. Completamente Todos los vivo. los sí. Ya me están llamando, vámonos, ya va, pero ¿quién viene? Y volví yo, no, ven. Y yo, con aquel poder tan grande, sentí que no me agarró, sino que me tentó. Y nos fuimos. Sí. Y yo traía una chamarra. Ahorita la voy a enseñar. Claro. La chamarra de la pelea. Toda la gente la ha visto y, y yo guardo todas las cosas esas porque nunca lo voy a olvidar. Claro. Y, y me la pongo. Yo creo que más como unas cuatro veces en todas entonces. Cosas ¿Y es cierto de... que la muchacha estaba muy fría? ¿Qué? Es lo que dice. ¿Quién dice? Que la tocaba, usted la tocó y que se sentía muy fría, muy helada. No. No. ¿Quién? ¿Quién dice eso? No. Usted sabe que las leyendas. No se, con, no, se van se transversando no, supuesto, o es un caballero como sí. un caballero sí, sí, cuando sí, usted es. le pone esa chamarra en ese momento ella le dice vámonos vámonos sí. dice que está, está, está, está completa <risa> no vámonos dijo y ahí voy a, vaya con ella yo de la mano siempre claro. no, no la soltaba y para allá para allá y cuando llegamos al panteón yo, mis pensamientos eran muy grandes muy viles muy viles claro, decir, claro, claro. aquí te vas a chingar o el balde, va. cuando llegamos ahí se volteó así y me dice yo aquí vivo sí. ¿cómo que aquí vives Él me sacó de onda porque como que aquí vives está vivo o no está muerta sí. sí, me dijo dios me ha mandado para que me conozcas que yo soy tu ángel de la guarda sí. entonces yo tintineé desde ahí y me crecí yo me me, me, temblando y todo Y dije, ¿cómo es posible Pero, pero ¿cómo? Vas y le dices a mi mamá, dijo Y a mi papá, que me vistes aquí dijo. Nunca habían sabido ella Nada de ella Entonces cuando llegué a su casa La señora todavía estaba acostada ya estaba aclarando así Entonces llegué, buenos días Me contestó un señor Entonces el papá de ella ¿Qué quiere joven, me yo me dio nervioso. Sí, sí, pues muy bien yo, porque esas cosas estaban muy. poquito para decirle. Anoche yo fui a un baile y bailé con una muchacha que se llama Silvia. Me, me, me, ¿qué hace? brincó las se desmayó. habían visto a tu hijo, a tu hija. Me abrazó, la viste, ¿y tú mi hijo? Sí. ¿Y cómo está? No sé. ¿Cómo fue baile con ella? cayó otra vez la señora wow. ya pasamos un ratito y a ver cuándo lo veo señor y nunca lo vi al señor ya no ya nunca jamás lo vi ni a la mamá y nunca fui yo para allá cuántos años antes ya que, había fallecido la, dos años ¿Dos años? Ah, dos años es cierto que ella de topolobampo sale al baile y fallece el niño está así que quiero ir que el baile que va a estar muy bonito que acá que no totalmente no la dejaron ir y resulta que que, este, que se fue con una plebada y todo, y en el camino se mató. Así fue la muerte de ella. ¿Se escapa? Sí, así, así, ahí, ahí, se, ahí, ahí, se, ahí se, se acabó todo. Ella se, se chocó y ah, se mató. Y Tratándose de la llamada. Eh, ella, cuando, cuando íbamos para acá, cuando ya íbamos a al el baile, que ya, ya bajamos ahí, entonces caminaba así, tres caminos y así como no, me la jondeo ¿sí? y ella se la puso así, uh -huh. arriba, no más aquí arriba. ¿Le mostró la tumba? Sí, sí, ahí estaba la tumba, No, Vamos le echó su casa. Gracias. ¿Aquí es donde duerme usted? Sí hombre, cuando duermo, no. No. Es aquí mi, mi, mi, sí, mi, mi cuarto de, de, de es. Mire, venga. A ver, vamos a ver la chamarra. Pura ropa artística. ¡Wow! Ya está chamarra. ¡Oh, wow! ¿Esta es la chamarra que...? Esa es la chamarra, la chamarra de... No, hombre. La chamarra encantada. La chamarra encantada, sí. Wow, pues no es cualquier chamarra, por eso se regresó por ella. Sí, mira nada más. Esta en esos años era. Traerla era algo. A mí me la hizo un. Hasta un en estos años, eh. Mira, no, está, muy, está muy caro, bueno, eso. Claro. Es de pura, pura piel fina. Se la puede poner. ¿Vale? Se, ¿se la puede, puede poner. poner? ¿Sí? Wow. Así que bastante, ¿no? sí, así, así el chiste es verlo con esta chamarra, la chamarra encantada. La chamarra sí, ya, bueno. que tocó Silvia, que se quedó Silvia ¿no? unos momentos. Miren nada más. Wow. La chamarra encantada la tenemos aquí. ¡No hombre! La casa del señor Amadeo. Padrísima, eh. Ah, mira, este. Tengo el agual el, el, el, el, el compañero de él todavía. Es la camisa. Ajá. ¿Tan ¿Tan de la de la ah, camisa? sí, claro. Es la camisa esta. es. nada más. ¿Tan? Y aquí está un pantalón del compañero de ella. Oh. De ella. Así iba vestido ese día. Sí, iba vestido este, del, del color este. Este era su vestimenta. Sí. Señora amador. Sí. Wow, wow, wow. ¿Nos podemos tomar una foto aquí con usted? Pero déjame, no se la quiten, no, no se la quite, quite. Se tomo. esta para tomarnos una foto con usted con esta. Misma. Logramos encontrar al señor Amadeo, una excelente persona y fue un honor para nosotros entrevistarlo, nos mostró su chamarra esa chamarra tan famosa de la leyenda de la mujer de blanco La chamarra de la leyenda de los mochis Muchas gracias señora Amado, nos despedimos Se de nuevo Me muy bien Un gustazo sí. estar con ustedes